A presentar a nuestro primer invitado, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso porque nos acompaña Mariano Vázquez, guía de alta montaña, guía profesional. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. Eh, queríamos tener este testimonio en persona porque realmente no podemos creer el proyecto, <risa> la misión que estás encarando. 07000 es 07 el nombre que, que le has dado. ¿Tiene que ver con las alturas quizás? Eh, bueno, sí, es, eh, la idea es y El cero por el kilómetro cero de Mendoza claro. Y siete por casi los siete mil metros de, de Aconcagua wow. Impresionante, bueno, ya lo ha subido en, en oportunidades Imagino como guía profesional de alta montaña Es como un trámite, ¿viste? Para ellos subir el Aconcagua, el Cerro del Plata allá, es Estas cuchito. cumbres que vos decís, qué impresionante Pero ahora... De distinta manera, Ahora, Mis, ¿cómo sí. es la movida? Correcto, bueno, hay, sí, es cierto, ya son muchos años trabajando en, uh -huh. en la montaña, en el cerro, eh, muy agradecido siempre por eso y hoy, eh, con motivo de conmemoración de los 40 años de Malvinas, uh -huh. eh, uh -huh. empezamos a trabajar, Va ya hace tiempo, en, <coughs> en este proyecto, de unir la ciudad de Mendoza, el kilómetro cero, con la cumbre de la Concagua y bajar. Uh -huh. eh, en este formato que por ahí a mí me gusta mucho desenvolverme, que es el non-stop, es decir, tratar de hacerlo sin parar. Uh -huh. Y más allá de, de, de, de la parte emocional, emotiva, como homenaje, también ahí sería hoy por hoy de lograrlo, sería un récord. Ah, Así mira. que, bueno, estamos trabajando y esperando que se unan las últimas estrellas para bueno para, para encarar. ¿Y el récord, Mariano, es por el tiempo en el que te vas a demorar o, o el trayecto que vas a hacer? Que, claro, ¿Qué es lo correcto. que tienen en cuenta? El, el, el récord sería unir la ciudad de Mendoza, el punto bien. cero de Mendoza, Ajá. con la cumbre y de vuelta. Claro, en formato non-stop, como claro, así exactamente. vos, ida y vuelta sin parar. Exactamente. Wow. ¿Y, qué, ¿Y en qué vas a hacer el camino? Eh, bueno, en el arranque, realmente salimos en bicicleta, uh -huh. eh, no voy solo, hay un ah, gran bien. grupo atrás nuestro, ah. eh, desde ciclistas, vehículos de apoyo, custodia policial policía. Toda una logística, claro. Toda claro. logística, sí, uh -huh. la logística... Es por ahí lo más minucioso donde hemos estado eh, prestándole atención al detalle Ajá. día a día. Seguimos, cada día aparece al, algo nuevo. Y bueno, la idea es pedalear hasta Orcones, uh -huh. es donde podemos, o sea, donde se puede dejar el vehículo. ¿De uh -huh. cuántos kilómetros estamos hablando hasta ahora? tenemos eh, más o menos? Ciento, sí, por supuesto. Son 180 kilómetros Bien. y wow. prácticamente 3.000 metros positivos de desnivel. El primer arrancar... tramo. <risas> Tranqui. Tranqui, el primer tramo. <risas> ok. Y ahí llegan. Ahí llegamos, dejo la bicicleta, encarar. ahí vamos a tener un stop de aproximadamente, según matemática que hemos armado sí. y demás, eh, 45, 30 minutos, 45 minutos. Ajá. como para preparar eh, equipos, cambiar, cambiar de ropa, cambiar claro. zapatillas, poner eh, las zapatillas de, las primeras zapatillas de montaña sí. uh -huh. y bueno, y comenzar el, el ascenso al, al Cerro Aconcagua. Uh -huh. eh, Ahí también los ciclistas se quedan, hay gente que, que me espera ahí en Orcones y empieza a subir conmigo eh, hasta Plaza de Mulas, que sería por ahí la segunda parada <coughs> más meticulosa. Claro. ¿Y cómo y ahí, bueno. han hecho el, el cálculo? Obviamente tenés mucha experiencia, pero para saber cuánto vas a demorar, cómo va a ser el mm. trayecto, ¿en qué se basan para hacer esa medición de tiempo? Eh, bien, eh, la verdad es que la parte del cerro la conozco muy bien, o sea, uh -huh. conozco... Con, con los años realmente conozco cuánto me puedo demorar claro. eh, en cada segmento. Uh -huh. eh, Tenés tus tiempos ya más claro, o menos. pero en, en, digamos en un formato no, no ir súper fuerte porque no, no, no va a ser la realidad. Es, un, es, es una actividad de, de largo aliento eh, donde las horas son cruciales. Uh -huh. eh, entonces con, con la experiencia que tengo sé cuánto me puedo demorar, por ejemplo, desde Orcones hasta Plaza de Mulas. Claro. Uh -huh. Aproximado, o sea, igual por ejemplo, por decirte, son cinco horas y media. Pueden ser 6 horas 10, sí. 8 horas sería raro. Uh -huh. Lo mismo pasa con, el, con la parte de bici. Eh, el camino lo conozco, de hecho lo he estado haciendo hace muy poco. Hay cosas que pueden influir que yo no puedo manejar, por uh -huh. ejemplo, el viento. Claro, Total. las condiciones sí. climáticas. Pero estamos, digamos, conozco muy bien eh, en cuánto deberíamos llegar a, a cada segmento. Uh -huh. eh, son paradas, por ejemplo, cada hora, 40, 2 horas, vamos a hacer una parada. Uh -huh. eh, Potrerillo, sus a punta de vaca, o sea, ya hay paradas estipuladas, o sea, está claro. matemáticamente está armado. todo medido. Está todo, claro. sí, que trabajo, <risa> ¿no? a, a partir de ahí, bueno, obviamente hay cosas que, como te digo, como el viento, por decir algo, no, claro. no, no puedo manejar, ni podemos manejar. Total. Es muy, ahí, ahí estaremos. ¿Y esto cuándo tenés previsto hacerlo? ¿Ya hay una fecha? Eh, fecha? O sea, la fecha es ya. Ah. La fecha es ya. Estamos simplemente esperando un, un, una resolución que estamos ya sí. a, a punto de salir. Y más allá de eso, estamos eh, esperando que, que la mejor ventana climática que podamos tener Bien. en el Cerro, o sea, siempre hablando de, de, de lo máximo de altura, sí, sí. Eh, tengamos eh, esa ventana justa. Bueno, cuando les den el ok, ustedes dicen, demos el, okay. El, el pronóstico lo venimos, recién estoy hace <risa> dos minutos mirando el pronóstico. Mirando o sea, el día, <risa> me imagino, sí. Súper que hay actualizaciones y uh -huh. bueno, y para saber también con qué condiciones nos vamos a encontrar claro. en el Cerro y, y demás. Pero técnicamente es en breves. Y estamos en temporada, ¿no? De, de ascenso a estas cumbres. Mirá, eh, la temporada comercial mm. terminó ah, en el parque. Eh, Donde poquito. vienen los turistas es, y demás, es, por eso se entiende de comercial. Es, exactamente. Bien. A partir de ahí eh, todavía estamos, digamos, en una época eh, de, de, de, posenso, de, de posibles ascensos al cerro. Bien. Sin hablar de 5 metros de nieve, claro. sin hablar de, claro. de, de, de grandes cambios o de días muy cortos. Todavía uh -huh. estamos digamos, en un, en un periodo eh, eh, que, bueno, que nos favorece en, en, en principio. Claro, pero está pensado este fuera de temporada para personas muy experimentadas, imagino. Sí, por supuesto. Eh, la verdad es que yo creo que uno de los puntos que tenemos a, a favor es esto, es la experiencia. Todos los chicos uh -huh. que, que están dentro del proyecto son guías de montaña, gente que ha subido muchas veces no solo con Cagua sino claro, otros remontar, cerros, y, otro cerro. y, y bueno, y nos conocemos, hemos hecho este tipo de actividades, de, de salidas largas, y bueno, sí. eh, es lo que... Él es los que, los que están junto a mí hoy día. Mariano, y en base a tu experiencia, eh, digo, tantas veces que has subido, ¿tenés algún eh, recuerdo, alguna anécdota, alguna situación que te haya marcado, que haya sido quizás un punto de inflexión que vos digas, no sé si vuelvo a subir, algo que te haya marcado Ay, o Me no? encantan esas anécdotas. Esa historia, que decís, <risa> de vida. Sí, peligro. Claro. <risa> sí. Cuente, cuente. Eh, Mirá, 20 años trabajando en el cerro y... La primera vez fue de, la, de las, prim, las primeras expediciones, fueron literalmente... ¿Cuántos la, años la, la, tenías? La más, 17. Claro, mira ah, qué pibe. pibe. Claro, re pibe. No. <risa> eh, de las primeras veces son las más duras, donde uno sí, sí. obviamente vuelve a casa y dice, nunca más. Loco, ¿qué claro, hice? Eso... <risa> ¿Por qué hice eso? Y ya pasaron 20 años y... Y bueno, y hoy se, se realiza eso con... Con una cabeza diferente, ¿no? Uh -huh. eh, al trabajar de esto ya... No significa que sea fácil, ¿no? No, no, no, no por haber subido 40 veces uh -huh. la concagua decís, decir, sí, es fácil. O sea, no, siempre fácil se no es. presenta algún desafío. La diferencia está en que yo creo saber cómo, cómo me voy a sentir a cada metro, qué pasa si no tomo agua, qué pasa si no descanso bien, uh -huh. eh, aprender comercialmente, aprender a, a, aprender a leer a la gente. Entonces, bueno, los años pasan y, uh -huh. y la experiencia es puntual, ¿no? Claro, total. cosas. Yo creo que hay muchas personas que lo ven como un sueño, ¿no? Como una utopía. ¿no? Como una utopía. Es decir, ¿Cómo me gustaría? Cualquier persona puede hacerlo, requiere una intensa preparación previa. Alguien acude a vos como idea de montaña dice, quiero subir. ¿Cuánto tiempo le das para prepararse? ¿Cómo es toda esa instancia previa? Bien, bien. Eh, siempre va a depender de qué tan mejor quieras vos pasarla en la montaña. Y okay, me decís, bien. che, yo mañana quiero ir a subir a la Concagua ¿Puedo? Uh -huh. Sí, por supuesto Pero si vos durante años vas a la montaña, haces un curso, subís una montaña de 4.000 metros mm, Bien Dormís en carpa, etcétera, etcétera, etcétera. Te va a ser un mejor pasar claro. a la hora de encarar una expedición de casi 20 días. Claro. Eh, ¿vos puedes ir mañana? Pues sí. Claro. Lo que pasa es que, bueno, obviamente después de tres días de carpa, por primera vez en tu vida me vas a decir... No quiero más. No puedo mover el cuello o claro. no duermo hace tres días. Y puede ser una situación normal en, uh -huh. en altura. Uh -huh. eh, siempre está en base a, a qué quieras eh, planear vos para, uh -huh. para tu experiencia en montaña. Oh, y también me imagino que sumar todos los estudios pertinentes de salud, chequeos y demás para poder hacer lo que me parece que es básico, ¿no? sí, para saber sí. sí, estar sí, en condiciones. Sí, eh, Sin duda. Chequeos de corazón para sí. nosotros es cada seis meses, análisis claro. de sangre, claro. ecocardiograma, etcétera Bueno, todo eso está, sobre todo siendo deportista y, y entrenar al nivel que me gusta entrenar y encarar este tipo de desafíos, no, no, no es un detalle menor. Totalmente. Para uh -huh. nada. Bueno, próxima gran meta entonces el proyecto 07000. Pero un sueño que tengas como montañista de decir, la verdad que quiero alcanzar esta cumbre, quiero esta, esta expedición. ¿Qué, ¿Qué sueña un guía de, de montaña después de haber subido tantas veces uh -huh. en la Concagua? ¿Qué, ¿Qué sigue después de eso? Esto. El proyecto 07.000. ¿Este, 07 este, este, este, ¿Este proyecto? es tu mayor Ay, sueño? No, por no, ver, hoy, hoy estoy 24-7 con esto. No, la, no, no tengo otra cosa en la cabeza, eh, literalmente. De, deportivamente vos me decís, che, pero te gustaría. Sí, pero la verdad que hoy... No me permito pensar no sacas la cabeza de un minuto menos de, de esto, de estar pensando en el detalle, en la cosa, sí. en cómo me voy a subir. Es que igual yo creo que de eso <risas> se trata también. Cuando encarás una actividad tan fuerte como, sí. como es subir a la concagua, tenés que estar bien de acá. Sí, ¿No? un trabajo <risas> Son muchos días son un trabajo bien sí. de la cabeza. Sí. Absolutamente. Por ahí, hoy por hoy, con esto de, de, de esperar la ventana climática, eh, la idea es no bajar. Eh, ni perder el foco ni un segundo, ¿no? <risa> es realmente, no te digo que raya la obsesión, pero, sí, sí. pero va por... No, es una disciplina, es, es, claro. es un monotema, hoy Ajá. en casa es hablar de, de, esto, de, esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de entrenar, de estar, de aclimatar. De ¿Tenés familia, pareja? Sí, ¿Qué te sí, dicen? Sí, sí. Eh, te bancan. Sí. Es eh. ah, importante el apoyo. Sí, Obvio. sí, sí, sí, sí olvidate, olvidate. Eh, Sobre todo, a ver, eh, sobre todo a la hora del tiempo que sacás de casa, eh, para. Sí. ¿no? Es, los eh, entrenamientos. Tengo dos entrenamientos. dos hijos, estoy casado hace eh, años, 12 años. Ya. ¿Y te quieren seguir los eh, pasos los chicos? mira eh, por momentos sí, por momentos no. Uh -huh. La verdad es que tal vez si se dedican a otra cosa también está todo bien. ¿no? Sí, <risa> obvio. Está <risa> obvio. Está todo bien. Está todo bien. No, perfecto. No, no, no, no me quita el sueño que, que claro. sigan los pasos de la montaña. No. Bueno, claro. Mariano, un aplauso. Aplaude, por la verdad por que favor sumamente arriesgado. Eh, claro. Queremos la, la selfie ahí. ¿Se puede llevar cámara? ¿Tienen ustedes fotos? Sí, sí, allá en sí, cumbre Bueno, queremos claro, la selfie queremos del triunfo. Escuchame. Y después la selfie cuando vuelva al kilómetro cero, porque si ida y vuelta. <risa> <Claro>. <risa> ahí <risa> lo vamos pruebas. a ver. <risa> Qué lindo. Que sea con todos los éxitos. Que sí, te, te bancamos en esto. Muchísimas. Ojalá sea eh, con todos los éxitos y les vaya muy bien. Gracias, Mariano, gracias, por haber venido.